Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole, para los que no me conocen. Y hoy es un video de retos. Estoy con mi novio Trevor aquí, que está con los ojos vendados. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Este video va a ser un... Mi novio me maquilla, pero versión extrema, él sabe maquillar, su mamá maquilla y le encantan los efectos especiales con maquillaje Entonces obviamente tiene cierta noción sobre el maquillaje, así que dije, hay que hacerlo un poco más difícil Así que le he vendado los ojos, le va a pasar sus manos por aquí y va a maquillarme como si fueran mis manos Y bueno, yo les voy a hablar el tutorial a ver qué sale, estoy seguro que va a ser muy chistoso, ¿sí no? sí. Así que si quieren ver cómo termina esta carita, sí es mi video Vamos a empezar con el rostro. Mi pelo está un poco desordenado, por favor, necesito que me lo quites de la cara. Ahí está. Muchas bueno, antes de cualquier maquillaje, siempre hay que hidratar la piel. Esta de aquí es Este, No se puede ver claramente porque está un poco lejos la cámara, pero eh, humecta 72 horas seguidas. Pequeños toquecitos en la cara, pero mi ojo no. Cuando así hasta que humecte la frente también un poquito no se olviden si sí. frente toda la cara y hasta el cuello esté súper humectado para que el maquillaje no se cuarte vamos a seguir con la base allá ah, lo, lo vamos a cerrar por si acaso vamos a cerrar la la base que yo tengo es como un gotero, entonces tienes que aplicarlo en la cara. Ok, vamos, esperemos que no gotee, vamos ahí en la carita. Mm, mm. Aprita un poquito el gotero, si no no sale nada. ¡Ay, ay, ya, mucho! Más. <risa> ya, ahora el otro, Yo pero no, ya, ok. Hay una esponjita <risa> esa esponjita les va a permitir... Que eh, penetren en la base y no les quede huecos eh, este, es una nueva, este es un nuevo tipo de maquillaje en la mitad de la cara Solo un lado Así que listo, estamos ahí, perfecto Vamos a echar un poquito más porque parece que se ha quedado un poco corto Ah, ok Algunos maquilladores profesionales le echan primero base en la mano Y con tu... Y con... Y con tu esponjita vas a dar, vas a dar... ¡ah! <risa> ¡No! Con la mano... ojo! ¡ah! Vas a dar unos pequeños toques. Ver, el cuello también no se olvide. No importa si tienen collares, este, lo, lo ensucen normal. Con la mano terminan de dar los pequeños toquecitos para que la base esté uniforme. Ok, ahora con el corrector, que es un tubito muy delgado. Ese te va a ayudar para las ojeras. Igual tienes que averiguar primero cuál es eh, el color de tojera, porque eh, existen diferentes tipos de corrector, el mío es naranja. Este... Ay, voy a cerrar primero, ok, si es que no pueden ver, como, como yo ahorita, se ponen un poquito en el párpado y abajo, así, muy suavecito. Dios, qué difícil Ay, nunca ha sido tan difícil maquillarme, la verdad Lo cerramos Bueno, una vez que ya tienes la base Toca poner el polvo Ese polvo te va a dejar eh, la cara sin brillo Obviamente, algunos, S es correcto Este, la que tengo, es de Maybelline Tiene muchos años Pero igual la sigo usando porque es la única de mi color Y acá no venden ninguna tan clara Ninguna tan color vampiro Ok, para usarla tienes que levantar ese, ese Hay una tapita ahí Para que te aparezca la mopa eh, Correcto, la mopa Y eh, te hacen círculos La cremita La cremita, el polvito Así como están viendo en pantalla Y luego Se la pone en la cara Así, con pequeños toques Recuerden que eso es muy importante A mí me gusta tener la cara mate Aunque ahora eh, La moda es que te brille la cara, en verdad, pero no me gusta mucho, aquí lo que yo me hago es delinear mis cejas es delinearme las cejas, ay sí me sudan las manos, tengo que frotarme las manos me estoy lavando con agua imaginaria ahorita, muy bien ok, sigamos con el delineador de cejas ok, este delineador tiene dos puntas una es el lápiz y la otra es una peineta y vamos a hacer pequeños eh, pinceladas como si estuvieras pintando una modelo francesa okay. siguiendo la línea de tus cejas vas a seguir y luego vas a peinar <risa> luego vas a peinar ok, arreglo un poquito el pelo porque me está fastidiando y luego cuidado que se meten las cosas en el ojo porque les va a doler y luego peinan, listo una vez terminado, ahora sí podemos pasar a la parte complicada y que a muchos nos cuesta, que son las sombras. Ahora, yo me quiero hacer como unas sombras medias marrones, así como para el día. Eh, mi paleta es de NYX, que me la regaló mi sobrina de Chile, así que saludos si te estás viendo. Eh, me está costando abrir esto un poquito, en verdad, no sé cómo se abre. Ah, oh, wey. Oh, creo que se por el otro lado. Esperen, esperen, esperen. Ya lo estoy abriendo. Quiero mostrarles el, la paleta de colores. Es más que nada tonos marrones y rojizos. Muy bien. Tengo dos pinceles. Uno es para poner la sombra y el otro para difuminarla. Eso lo pueden notar. A ver, ¿qué esperamos? Eh, has agarrado la correcta. Ese pincel es un poquito más corto. Vamos a elegir un color claro que está entre los de los más arriba. Ese, ese es el color más claro que va a ir justo debajo de la ceja. Vamos a ver qué está debajo de la ahí igualito en el otro lado. Esto les va a hacer el ojo más grande. Uh -huh. Ese vamos a usar para ponerlo en el párpado. Es un smokey ahí. No importa cuántos colores se pongan en el ojo, va a quedar hermoso. voy a salir a la calle con este maquillaje perfecto, ok listo eh, lo que solo lo pueden dejar en la mano y eh, ok, ese color más para eh, no sé, a ver, ¿a dónde? ah, para el lagrimal, para que tenga brillo, ok pero no me lo metes en el ojo se agarra el otro pincel Pincel. <risa> se agarra el otro pincel para difuminar los colores Para que no tenga marcado la diferencia de los dos. Entonces en movimiento de dentro hacia afuera Se difuminan los colores de ambos ojos mm, Estoy pensando que esto va a ser un poco complicado ese rizador es bastante difícil eh, Me en verdad la mano Porque hace mucho que no lo hago yo sola Siempre me lo hacían los maquilladores Creo que vamos a pasarnos este paso por seguridad propia Vamos a irnos eh, al rímel Un truco que les voy a contar Nunca metan y sacan el, el rizador Porque eso les va a generar más grumo Así que lo que tienen que hacer es Una vez que lo sacan Limpiarlo en el bordecito Una vez que ya está lo vamos, a, vamos a rezar las pestañas. A, a pintar las pestañas. Ok. Una vez que encuentran su ojo, es de arriba. Es de arriba hacia abajo. Este, no abras sus ojos todavía porque va a pintar. Una vez el otro ojo. Vamos a ver dónde está. Si les complico mucho Van a eh, ponerse los polvos en los cachetes El rubor Hay dos colores Uno es más rosado y otro es más naranja A mí me gusta usar el más naranjita Porque lo, para el verano queda perfecto Esa naranjita Y lo van a poner Van a sonreír y hacia afuera. Uh -huh. Igualito con el otro lado. Ustedes ya ven cuánto... Oh, en la nariz también, porque a veces es bueno. Uh -huh. En la boca. En el mentón. En los ojos. ¡Puta madre! ¡Ah! No, en los ojos no! Creo que ya vamos terminando, pero algo que está súper de moda es el highlight. Así que vamos a usar el highlight. Este es de, a ver muéstralo por favor, es de High Beam. Ajá, con la manito atrás. De verdad no creo que se vea mucho porque estamos un poco lejos. Pero es High Beam y es como un lápiz chiquitito. Tiene una brochita muy chiquita. Y ese highlight lo vamos a poner justo ahí. Justo ahí. Y de ahí con los deditos. Claro, antes tenemos que hacer con los deditos. Vamos a esparcir un poquito. Para que no se quede una raya Si no se, se, se esparza mejor Va a dar mejor En la nariz también les recomiendo Y en la boquita uh -huh. En la boquita y en, la, y en el mentón también Y en la frente Para que brille Completamente lo contrario a lo que quise hacer Ya estamos casi por terminado Vamos a hacer lo más importante Lo que nos va a dar vida a este look Que es el lápiz de labios A ver qué lindo color Es un color fucsia, muy llamativo para este verano. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Kylie Jenner, mi amor yo lo dijo así que este sería el maquillaje de verano, no, no no, no. espera un momento ha faltado el eh, bronceador, espera tiene un plástico, este viene con un plástico que todavía no se le ha sacado no, sácalo no, así, un poquito nomás y eso se lo van a poner debajo del rubor y en la quijada para que se marque mucho más el perfil Ay, a ver. Y en la nariz también para perfilarla. Recuerden que primero pusimos el highlight. En la frente también. Bueno, este es el maquillaje. Ha sido una experiencia fabulosa y creo que me ha quedado muy hermoso. Ni Martín Catalogne, ni James Charles, ni las Kardashian pueden lograr este precioso este make Miren, me voy a acercar un poquito más para que lo vean. ¿Qué pueden decir? Por favor, déjenlo en sus comentarios abajo. Si ustedes también quieren un tutorial de otros eh, maquillajes como este, otros para, por ejemplo, invierno, para fiestas, de noche, ustedes eligen. Eh, me encanta la elección de lápiz del color de mi boquita y de mis dientes también ¿Quieres, quieres verlo? ¿Quieres ver lo que habías hecho? Veamos <risa> Parece la chola chabuca <risa> no, Eso es lo que habías hecho Oye, es pero no un, está tan mal No está tan mal, mira, mira no estoy mira, mira, mira las cejas no, <risa> es es, es, es, es eh, maquillaje abstracto maquillaje abstracto, me encanta muy bien hecho espero que les haya gustado este video y el maquillaje, espero que no se De suscriban a mi canal, no porque se vienen muchas cosas más divertidas eh, denle like al video comenten si les gustó y si les gustaría ver otros retos con Trevor, suscríbanse al canal también y síganos en redes sociales en donde estamos activos 24 7 en verdad no que 24-7, pero estoy casi todo el día, ¿ok? Dejo el resto de videos para que se sigan entreteniendo y nos vemos muy pronto. Los quiero. Besitos. ¡Adiós! Chao.